Hola, soy Carlota de Oniad y en esta edición de la Real Academia del Marketing, nos vamos a ir directos a la C porque te voy a explicar qué es clickbait. Clickbait es una forma de persuadir, de enamorar al usuario, ¿Cómo? a través de textos muy atractivos o que generen realmente curiosidad. También se puede utilizar imágenes que capten esta atención del usuario. Hay tres formas de hacer clickbait de calidad. La primera, haciendo creer al usuario que va a conseguir cosas realmente difíciles o imposibles incluso. Por ejemplo, prueba este producto y verás lo que consigues en tan solo 7 días. La segunda forma sería dar consejos. Prueba estos tres tips y verás cómo vendes tu casa en tan solo una semana. Y la tercera sería generar muchísima curiosidad. Como por ejemplo, nadie se imagina lo que le ocurrió a esta familia cuando volvió a su casa después de vacaciones. Estas son solo algunas de las formas de hacer clickbait, pero puedes probarlas o si tienes cualquier duda, consulta con nosotros porque te las resolvemos al momento. Suscríbete a Oniad TV, haz clic en la campanita y descubre los contenidos de marketing y empresa más punteros. ¿Ah? y regístrate gratis en oniad.com. Anúnciate en los mejores medios de internet de forma rápida, sencilla y muy segura. Te esperamos.